¿Cómo es la experiencia de irse de gira haciendo arte? Intensidad, rock, ¿querían rock? ¡Váyanse de gira! Sí, te pasa de todo, todo, todo, todo. Conoces gente maravillosa y eso también, ¿no? Como viajando, me fui este verano, me fui con unas amigas a hacer circo al sur. Eh, circulando en compañía, la idea de ese proyecto es exactamente eso, ser una compañía que circule e ir generando diferentes propuestas de, de espectáculos y de talleres con artistas que puedan ir circulando. Eh, nos fuimos cuatro, cuatro mujeres, payasas, haciendo circo y ruedos callejeros, así que también era toda una aventura y un desafío, eh, tuvimos... La suerte o el agrado de cruzarnos con gente muy hermosa que nos dio muchas manos. Conocí murgas muy hermosas en el sur. Participamos de, de un corso en Esquel, que era la primera vez en 10 años que se hacía un corso. Hicimos nuestro ruedo eh, de función callejera en ese corso y estuvo increíble. Tiene como todas las intensidades de un viaje eh, y de la convivencia, ¿no? Como está el 24-7 trabajando, conviviendo, eh, aprendí una bocha, lo re recomiendo, <risa> eh, y esto, como intentar siempre rescatar lo mejor de, de, de cada viaje, de cada viaje tanto físico como de cada viaje que uno se plantea personalmente, ¿no? Como aventurarse, algo bueno, algo bueno va a pasar, ¿viste? Eso es, es... Y... Tienes ganas de compartir con nosotros alguna anécdota de algo que te haya pasado, ya sea en este viaje o en otros, actuando, haciendo giras o enseñando? O si quieres pueden ser varias. Me pasó una... que En realidad cuando me preguntan así, nunca sé bien qué contar, porque es como, ¡ah, no! Tengo dos muy buenas para... Una vinculada a la Murga. La primera es el primer corso. Mi tía Carlita es de la murga de la locura también, y, y otros amigos que estudiaron conmigo de recreación, o no, yo estudié con ellos, estudiamos juntos. Eh, primer corso que salgo con la murga de manera oficial, así por así decirlo. Gira carnavalera. Primer corso, voy al baño cuando me doy vuelta así, el micro se iba. O sea, me estaban dejando. Me abandonaba en el primer corso que estaba yendo con la Murga, que yo los amaba a todos descontroladamente y me estaba sintiendo totalmente abandonada. Fue muy gracioso porque el micro hizo 50 metros y frenaron. Y fue como el chiste, como, no, no puede ser, Murga, un integrante nuevo y ya lo estamos perdiendo en el primer corso. eso fue una anécdota re graciosa. Y después otra que me pasó eh, el año pasado, haciendo circo, con estas amigas que son de Circulando en compañía. Las fechas, como todo así, apuradas. Taca, taca, hay que hacer un número en una semana. Bueno, dale. Vamos, lo hacemos, ensayando todo el día, buscando música, buscando vestuario, hacemos esto, hacemos lo otro. Vamos a la función. Nervios por mí, la primera vez que hacíamos el número en un teatro, compartiendo el escenario también con otra gente re erosa, que todos son recopados, todas son un amor, pero uno se carga de, de, de cierta presión o adrenalina, porque decís, uy, estoy compartiendo el escenario con la escuela tal, y ay, lo que voy a hacer es malísimo. Y nada que ver, la gente... Del circo te re sostiene, te brinda mucho amor, como, sí, te va a ir bien, vamos, vamos. Y tenía que hacer un escorpión, un escorpión ese que pasaba las patas para el otro lado. Y pateé mucho, la verdad, pateé mucho, porque tenía miedo de no llegar. Y me di vuelta, hice la niña bola, pasé toda la cara por el escenario. El maquillaje me quedó todo corrido, la nariz por acá, entonces yo iba medio disimulando para abajo, acomodándome la nariz. No. Lo más gracioso es que hay fotos y hay gente que lo ha visto en el momento que estoy así, con la nariz acá, <risa> intentando zafar la situación, porque imagínate un desnudo en público, sin nariz, es terrible una vez que ya te la pusiste. <risa> Bueno, igual de alguna forma en Radicheta esto suena algo completamente posible e incluso que le ha dado material para nuevas improvisaciones, quizás, ¿verdad? Sí, olvídate. Bueno, el truco del rodete me salió así sin querer. Estaba haciendo ruedo en la, estábamos haciendo una función, lo quise sacar, se me trabó en el pelo, y así quedó. La gente se cagó de la risa y dije: es buenísimo, lo voy a practicar. Y ahora ya quedó, pero... También es a la posibilidad del error y de jugar Te brinda material para después trabajarlo y poder desarmarlo Y bailar entre esos errores Es un lindo concepto, el bailar entre errores para crear nuevas cosas Conservemos eso para futuros escritos, que ¡Queda! Se imprime bien eh... Y en circontinuo, continuo, gracias a estas chicas con las que te fuiste de gira, digamos que caíste en el circo Caí. continuo, gracias. <risa> eh, ¿cómo fue ¿cómo sentiste esta experiencia que también fue casi un, un acto fortuito de la vida que terminaste por causalidad, me gusta decir a mí? Me gusta. Eh... Se llama Chacha Dumar, dígala sí, a la las redes porque es un fuego, la rompe toda. Desguinzó el pie bailando en un corso, dejando todo, vino febrero, volvimos de la gira de la temporada, llegó en busca de carnaval, dejó todo en el baile, desguinzó y me dice: Tenés que ir al alto del continuo. Llegué al circo continuo, me abrieron las puertas con mucho amor y también en una semana así como: ¡Ta, ta, ta, ta! hay que hacer fotos, te paso la pista, cómo hacemos esto, lo otro, y cuando todas las energías van para el mismo lado para que salga algo lindo y que la pasemos bien todos, eh, funcionó y estuvo increíble, a mí de la música en vivo que, que me reemociona y que me encantaría que suceda siempre en la mayoría de los espectáculos que pueda participar porque eh, una propuesta... Que está pensada en todo, desde, desde la música, desde la presentación, desde los papeles, la tipografía, todos esos detalles no son tan detalles a la hora de ver el todo. Es como que siento que un poco marca las diferencias eso, viste, cuando dicen el, el, el detalle está lo distinto. Y entonces creo que en el cine continuo se busca un poco eso, profundizar en el detalle y generar una puesta en escena que unifique a un producto que genere algo. Y vamos arriba con la música en vivo, que es una cosa. <ríe> Acá justo hablando de música en vivo, Seba dice, caíste por la ventana y ahora estamos abriendo la ventana, exactamente, y dice, sos muy bienvenida y estamos súper orgullosos de que estés aquí, sos muy grosa. Eso creo que en nombre de todo el circo continuo, lo dice. <ríe> y ya nos abrazaremos todos, así más de circontinuistas. Eh, bien, ya que estamos con el tema artístico de música en vivo que decimos, podemos pasar a la sorpresa que tenemos preparado para ah. ustedes. ¡Ah, familia! <risa> <Guerra> con África! <risa> Está ¿Cosas que hiciste, que estés haciendo durante la cuarentena, proyectos? Eh, a ver, cuando estaba pensando, ¿qué de todo recopado podría contar en una entrevista a Rochi? Dije, uff, un montón, me surge mucho pasar contactos, pasar data. No. Ellas África no. pueden no. adoptar cachorros no. que están abandonados, se llama rescate. rescate. En Buenos Aires, algo así de perritos. Un trabajo que hacen unas pibas eh, rescatando perros de la calle. se lo dan con todo el amor del mundo y es, es hermoso eh, la labor que hacen. Después quería compartir: eh, hay un Instagram que se llama CombeUlaHub. Todo lo que voy a decir, nada es certero. O sea, después puedo poner los links abajo. Eh, son un grupo de chicas y de chicos que organizan la Combe de ULA y de Artes Fluidas acá. Estoy aprendiendo un montón de, de ellos y de los tutoriales que suben, así que muchas gracias. Y los invito a aprender de, de sus redes también. También me gustaría compartir, que sigan a Herederos de la Locura de Bajo Flores, Murga Independiente Autogestiva, que con todo el amor del mundo, este año cumple 20 años, en octubre. Y al Movimiento Nacional de Murgas Independientes, que hace también un programa en vivo todos los días, que se llama Murga TV, me está costando respirar. <ríe> eh, a ver qué otra data copada... Eh, hay una editorial, estoy intentando vincular lo que más hago y a dónde les podría compartir ese material. Murgas Independientes, La Combe de Ula, que tiene muchos tutoriales. También está una editorial que se llama Espíritu Guerrero, que estuvo organizando unos ciclos de tertulias y de charlas, que estuvieron muy zarpadas la, la charla que se hizo sobre el circo social estuvo increíble, búsquenla, mucha data, mucho contenido, muchas preguntas también, eh, pero está bueno para, para adentrarse en eso del circo social, que es otra rama del circo muy interesante y que por ahí, ahí se vincula más mi parte de, de educadora y de recreación, que está bueno. Después, ¿qué más? Eh, la Fundación 6 Arte también es un re espacio que a nosotras con Circulando en Compañía nos abrió las puertas de su casita verde, no solo eh, teniendo las posibilidades ahí de, de entrenar, sino también eh, prestándonos material como cámaras de fotos, recursos, de todo. Así que también es un lugar lindo para para seguirlo y contar con es, con esa casita de arte inclusiva para, si necesitan algo, cualquier cosita, pueden escribir ahí. Aquí, sí. perdón, te interrumpo un cachito, dice, preguntas del público, a ver si hay alguien que quiera preguntar algo, y Seba pregunta, ¿cómo es la experiencia de enseñarle a niños o a niñas? Y bueno, y si el público quiere alguna otra pregunta, tenemos diez minutitos para responderlas. Ah, este es hermoso. Es hermoso. Tengo... Ah, tengo. Cualquiera. <risa> eh, estoy compartiendo un espacio ahí en la fundación. Comparto las clases o los espacios de entrenamiento de circo para adolescentes. Con Pepi, un amigo que es malabarista y hace palo chino. Y con José, otro amigo que es acróbata de piso. Muy zarpado también. Y aprendemos un montón con los adolescentes. Y ver... Eh, cómo avanzan y las propuestas que llegaron a hacer el año pasado eran hermosas que a mí se me inflaba el pecho y no paraba de querer subir las fotos los videos de, de ellas porque habían hecho una propuesta en escena con una escalera que al principio no querían saber nada con la escalera una escalera de albanil enorme y la terminaron usando para hacer acrobacias para hacer equilibrios y la rompieron toda, y son hermosos, y, y un poco el circo social está vinculado a eso, como se te llena el corazón de verlas en escena, o a las más chiquititas, que vos decís, ah no, tienen 6, 7 años, y ya están disociando dos ulas, haciendo cosas, parándose en el escenario, haciendo malabares con pelota de fútbol, y vos decís, wow es hermoso, es hermoso las dos cosas, son distintas, es hermoso estar uno en escena, tanto como cirquera o como murguera, la, la energía y toda la sangre que te sube y te baja para todos lados en el momento que estás haciendo, pero también es hermoso ver el progreso y cuando acompañas a alguien en una búsqueda y cuando lo están ahí a flor de piel mostrándose, te... Llena el corazón de cosas. Acá Seba pregunta, ¿qué cara ponen ante la primera vez que ven cada disciplina? No, terrible. Al principio te dicen, no, eso es muy difícil. No, muy difícil. No, no, no. Como que tenés que luchar un poco con la energía adolescente, a veces como el desgano, que igual también un poco a mí me pasa y ya no soy adolescente, pero como un poco el desgano, la frustración, es difícil. La frustración más que nada es un poco más difícil con los niños eh, Con los adolescentes por ahí puedes tener una instancia más de diálogo y de, de charla, de explicarle que sí, se va a enojar porque no te va a salir y porque te salió una vez y te va a costar y por ahí un truco que ya lo retenías el día que lo mostraste en escena, no salió. Y sí, te vas a enojar, te vas a poner mal, pero hay otra oportunidad, otro escenario, otro público, y la técnica es una herramienta que usamos para otra cosa. Me pa va, no sé, es lo que creo yo. Sí, por ahí también es un poco recuperar el costado lúdico de tomar el fracaso, que de alguna forma nos explican siempre y nos dicen el fracaso es malo, no tenés que fracasar, Tómalo como una posibilidad, como un juego, y decir, bueno, y fracasé, me levanto y lo sigo intentando, creo, de alguna forma. Sí, re. Y no quiere decir que no nos pasen, o sea, yo me lo digo todo el tiempo, como... De hecho, la otra vez estaba en esto de querer aprovechar la cuarentena. Eh, estábamos haciendo unos videos para tener material eh, grabado, de haciendo hula, porque siempre tengo videos caseros, y no me salía, no me salía, no me salía, y es como que... Uno también es re exigente y le dice al otro lo que también eh, se dice a, como a uno mismo de... Bueno, no te salió, tranca, respira Hay que entrenar más, hay que hacerlo de nuevo, hay que buscar otra cosa. Por ahí no era el momento. Pero bueno, uno se lo dice, lo, medio que eh, yo in intento en mi vida personal... Lo que digo, ah, estoy retrabada, lo que digo intentar aplicarlo también para mí, que no quiere decir que ya lo tenga resuelto, quiere decir que el intento que me suceda así. Bien, bueno, nos quedan seis minutos, lamentablemente, ¡Ah! así que en todo caso podemos pedirle al público que puede hacer votaciones, a ver a quién quiere ver de nuevo y podemos ¡Ah! hacer una ¡Ah! con todos los artistas. Realmente, Creo que con todos han quedado muchas cosas para hablar, muchas cosas para compartir sobre los viajes, sobre las experiencias, sobre todo este mundo hermoso, que creo que entre todos están ayudando a construir, porque de alguna forma decir si continuo no sería nada sin ustedes, básicamente. Así que estoy muy agradecida. Mi alter ego encerrado en el baño también está tremendamente agradecido. Y bueno, Bania acá llegó tarde, pero seguro... Eh, a, ir a comprar facturas para todos en la próxima reunión de producción. Vale, facturas. Eh, Seba dice: Soy Roberto Carlos, estoy lleno de fracasos. Creo que somos todos Roberto Carlos. ¿Qué tal? Eh... ¿Qué tal, Roberto? Bueno, muchas gracias a todos. Estaba muy nerviosa. A mis amigas y a mi familia que los volví loco. Eh, gracias, perdón. Y aguante. Ay, me olvidé de pasar el chivo de las jornadas de recreación también, si quieren seguir si, si quieren seguir siguiendo. Bueno, y estarán copados. Bueno. Las jornadas de recreación también es un buen espacio. Y gracias Excelente. a todos, ojalá que nos vemos pronto. Y si no, será vernos por esta ventana y por todas las ventanas cibernéticas que de alguna forma esta cuarentena abre para acercarnos a todos al arte y a nosotros mismos. Gracias, vendedora, sos lo más <risa> Muchas gracias Muchas gracias a todos los que nos ven Esta entrevista la pueden encontrar en nuestro canal de Youtube Obviamente, en breve estarás eh, Subida <risa> en eh, no cuando eh, se eh, me eh, cae Cuando se ¿eh? me cae y le pego a la planta Esa parte, ¿no? Sí, sí, todo, todo es parte <risa> Del aprendizaje Y ya, además, no aprender del error <risa> Claro, exactamente, como decíamos antes Hay que aprender del error La planta lo está aprendiendo <risa> <risa> un error estar en esta casa. <risa> bueno, pueden sintornizarnos, sin vamos con las perlitas nuevamente, el miércoles que viene a las 21, que vamos a tener un artista anónimo, porque todavía ya lo no van a saber. En nuestras redes sociales va a estar el chivo próximamente, así que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en YouTube, si el continuo en YouTube es Arveja Negra, y van a estar subidos todos estos vivos. Acá me están haciendo eh, la interpretación en lengua de señas. <ríe> me encanta. Por lo tanto, síganos en nuestras redes sociales. Síganos en todos los contactos que esta muchacha nos ha dado. Y pueden sintonizarnos el próximo miércoles por el mismo canal y a la misma hora. A una hora diferente, porque el miércoles es a las 21. Así que aquí estamos, aquí estaremos, mañana es hoy, pasado, actuado. Nos vemos en la próxima emisión.